Hola, soy Floribet. En esta ocasión te mostraré cómo hice un cascanuez de tubos de papel higiénico y toallas de cocina. De donde hice el corte hacia adentro, medí centímetro y medio para hacer el tubo más pequeño. Te invito a suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Uniremos las piezas con cinta de carpintero o con silicón caliente. Thank mm -hmm. you.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 De esta forma queda la pieza. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.